Aquí tenemos nosotros, eh, ¿cómo es el nombre real de él? Juan René Liberato. Juan Andra, René Liberato, cariñosamente, el gordito Celsi. Ay, ay, ay, ay <risa> en televisión. El... La Javier Javier, así, ¿no? es mentira! Eh, eh, eh. Ven, pero tiene que decirle cuál es la cámara de este claro La Javier así, los lo bullones saludo a la mamá tuya que me dijo. El otro día. Mamá, okay. ¿Cómo que pero se llama? Dulce María Betanza. Claro. Dulce María. No, y papá en el chapi. ¿Eh? Atención. Sí, sí. La no, mamá no, no, de. Espérate, el papá de. ¿Cómo que se llama? Que yo siempre te he visto con él. Lena René, un chapi, se montan sí. El otro día voy yo donde la mamá de. y estoy yo contándole a y ella no me dejó contar. Yo te ti en la televisión sí. y tú no me envías ni un saludo. O sea, que fiel televidente de este no, programa. No, no, no, mire, el gordito Ceci siempre nos manda su nota de voz que ve el programa. Sí, sí. sí y hoy sí. papá Dios le dio la oportunidad de estar en el programa. Sí, sí. Eh, dime, eh, Juan René Liberato, así que llama. Juan René. Cariñosamente, el gordito, gordito Ceci. Ceci. Cariñosamente, sí. No, Ceci. no más, más tu saludo, más tu saludo. El director de los míos personales, Avi <risa> SPS, Avi, Avi, Abby, Abby. Abby, de los míos, míos, <risa> Cojo, el cojito, el Cojo, Cojo, no bulto. Un claro. tema que se llama Si Cojo, Que viene, que viene, que viene para la calle, La gente, y la la gente de la Navidad que son míos, Los grullones, Siri, Los grullones también, y él, Los chiripos, Y, y Pite Valle, y, Ay, ay y la ay, gente que se la San Francisco ¿Y ¿Qué, me ¿Qué me pasó, pasó? ¿Qué pasó? Ahí. Ah, ahí. Que Ey, se oye... De... No, se oye de pinga. Se oye... De... Ahora sí, ahora sí. Bueno, sé si cómo te sientes después de, de, de, de, de estos videos virales que, que tú te, te has destacado en, en, en los pares y las cosas. Dime, háblame de eso. Muchacho, me siento bien. No puedo salir vez. Te vi que morí con 27. Bueno, yo te digo yo. Y sí, así, eh, eh, mala mía, mala lo mía. Dicho, lo dicho, mala mía. Ah, y lo dicho, bolo. mala mía, mi gente. Vamos a caer preso Vamos a caer preso, gordito. No, no, no, mala mía, mi gente. Di, di, <risa> dime, dile, la mamá tuya y tu papá, cuando, cuando te vieron, eh, que te ven en ese escenario, ya y que él, tú eres una figura, una figura. Eh, oye, él no sabía nada todavía. El video, nada. Cuando yo se lo enseñaron, y bien creo que Chacha, esa bailadera, tú siendo tan amasadito así, goidito, como nosotros, eh. Eh, eh, eh. Sí. esa destreza de tu bailar, de tú salir, ¿de dónde surgió? ¿Quién fue que te llevó a bailar eh, la pues, primera vez? No, yo comencé bailando con el tema de Michael Jackson. O sea, Sí. sí. Wow, ¿Cómo dice? Canta. ¡Miren! Sí mira mire el video, ahí está. Yeah, yeah. Ahí. ahí está con Rochi. Sí. La familia tenía que poner otro sí. letrerito más. <risa> este oye, el tipo estaba bacando y todo, pero... hay payola para ahí. Mírenlo ahí. ¿Para quién Para Rochi. porque no hay payola. Pa ¿Pa ¿Pa ¿Pa pa no pa no, no, ¿Te no, va no, a calentar? No, no, no. hubo. No, otra... <risa> Bueno, es un mío, de los sí, ¿no? sí, la familia tuyo. tenía que poner dos letreros más, sí, más. Para que se vieran, dos letreros más. Sí, sí. Poner. Ahí está, Esa eh, es una discoteca de aquí de San Francisco. Ah, eh, no, Es pues, una fatura, vamos a mandar. no, pues, espérate. Ya, ya. Y ahí y los artistas le dan la oportunidad de que el gordo haga su estrella. Vamos a ver, vamos a ver los videos para que la gente vea de lo que estamos hablando. Que él sube. Ahí, ahí está con el mayor clásico. Te vimos ahí sí, también. Sí, sí, Pero Rochi no también le ha dado la oportunidad. todos su artista grande. Súbame, gordito. A tome, favor. Sepa. Y tenemos que subirlo entre cuatro gente. Oye. <risa> uh -huh. eh, ahora, en la última acción tuya, te ha hecho viral a nivel nacional. Sí, sí. Ahí está el menor 47, con de Bulín. Sí. Bulín te entregó una moña. ¿Cuánto fue que te dio Bulín? Mil dólares. ¿Cuánto? Bueno, sí. <risa> está bueno. Estamos en vivo, estamos en vivo. Sí, Mil dólares te entregó la sí, moña ahí. Sí. Te lo contó. Vamos a ver el video de los mil dólares amables. ¿Qué? No está. Yo lo envié. Claro que sí. Increíble la falla claro técnica sí. de la familia de Villalona. Claro y sí, compañía lo por acción. Ahí, ahí lo está lo con, con, con Luis Gómez Fin también. Luis Gómez. Ahí está Marcel Perro, claro. Graffi. Ridelfo y todos los muchachos, Ale Bonilla, también, como? que sale en todos los videos. Gordo, ¿qué hiciste con esos mil dólares? Cogí sí. una parte para comprar el motor y la otra parte lo guardé. ¿Lo guardaste? ¿Están guardados? Sí. ¿Te compraste tu pinta? ¿Le diste sí. algo a los viejos? Sí, también. ¿Y, y tiene un motor, un fénix que compraste? Sí. sí. Un aplauso. Bien, un aplauso. Bien, un aplauso. Lo vemos ve encadenado ya, gollo, pintura. Tú que estabas los ya. Supiste. Las redes sociales de Gordito Ceci. Para que la gente lo vea. Gordito Ceci Bailarín. Eh, ¿Cómo es? El Gordito. Espérate, espérate. Ponlo ahí. Ponlo ahí, Gordito. La, la red, espérate, las red. redes, espérate. Gordito Ceci bailarín. bailarín. Bailarín. Ahí está. Yeah. Con, eh, menciona el tita aparte de estos tres que nosotros vimos con los cuales lo, tú has subido, porque la gente cree que ahora que tú estás en para, pero nosotros tenemos pa' de noche trasnochando No, eh, no, no, no, yo he subido con un toito casi. Jaraca, dígale, hoy. El capitán Aló. El capitán Alo. Bulín 47. Bulín. El mayor, secreto. Bro, entrevista para afuera de ya te he tenido varias eh, entrevistas con los muchachos casi vos para capital para que usted no sepa que eh. me están parando para allá el gordito didi -Di, que tú saliste primero que habla háblame de eso que vi que, que salió salió después que tú y que esté en para que, que, ese, sí, que tipo está, no aquí, ese tipo no suena que no no está tu tu nivel, Ay. no está a tu nivel? Ay. No. Que el lo ahí, no, original y eres tú, ah, ah, y dice, ¿qué? Ese, ese eres tú, <laughs> el original, ¿eh? dale Ahí con Bulín, ahí que le entregan la feria ahí. <fits> <h cheering> <hook> Ahí está, ahí está, los mil dólares que dio bulín. ¿Cómo te sentiste en ese momento ahí? Bulín 47, que tú siempre decían que tú eras el hijo de él en todos los lados, porque son gorditos amigajonaditos. sí sí eh. Espérate, pero Camila lo quiere comer, el eh, gordo. Camila es tu pregunta. Da, dale a Camila, saluda a la Camila Que es lo que es Camila La motocita si bonita <risa> está, Oye, está bella tu hoy Está bella, Gracias. sí mojita. Se votó sí. hoy, se botó. Hoy está ella así Quieres ir, para ir conmigo, yo te pago la boleta ah vuelvo ahí La sí, boleta <risa> Y ya, a la sí, boleta no, no. Y después Pero a dónde, en, en, ah, ¿En grada no, En VIP ¿En VIP sí, eh, sí. Ahí. Y después de de detalle, vamos para... No, ya, Ya, ya, ya no tenemos que irnos. No, enamorado, Vamos a hacer un pago dinero aquí. Ya, <ríe> ya. Aquí. ya, ya. <ríe> ok. Vamos sí, a hacer un pago okay. de sí, pag yeah, okay. sí <ríe> dinero. Ya, ya. <ríe> ya no me <ríe> lo pregunte, pues vaya. Di, di, egoidito Dididy, di, ¿qué es lo que? que, lo no, que pa ¿Qué es lo que es para él? tipo no suena, ¿qué te estoy diciendo? el original eres tú. Yo sí. ¿Eh? Cuando él quiera. Te echa Ay, tú con él. él ¿Cuántos que... pasos que tú tienes, pay? ¿Cuántos Quira? pasos son? No, doyme numéramelo los pasos tuyos. No, me mandan un curso gratis para que yo. Ah, para desbloquear más pasos. Sí. Oye, va a Pero duca. oye, Lulo se lo va a llevar. Eh. Póngate para pa que tú, si tú quieres, tú me ganas. Pero tú no puedes conmigo, papá. Ah, yo para la gente de amable, que además es para la gente de amable. ¿Qué es lo que amable? Estamos aquí. La vaina está aquí, ni si Y el otro se abre atrás. El otro está parado. Señores, da el nombre a las redes sociales el Instagram para que te sigan. Ah, El gorrito seis y valladín. Y el Tito. Ahí seis también. El wow. Se me fue vida el video de Bolinco 47. Mira, mira, sí, para, para pedir, para, el pedirle, para pedirle a ella, eh, dile una cosita, ¿eh? No menciones más más Make tú sabes Que después no. voy a gente, no vemos. No, no pero no, pues, no, baila ay, aquí tú, aquí, tú, párate, tú, baila tú, tú, párate baila tú, en el medio algo. No arriba de la mesa, no, ahí aquí en el medio. Dale. un bombo. Pide un bombo. Fue un enbobo bacano. Dale, dale. Ahí. Señores, ahí está, ahí estuvo con nosotros el golito Ceci Viral, en toda la discoteca del país, ya ustedes saben, que quiera que su show sea a otra manera, a otro nivel, ahí está la familia musical. Es el manager de él y lo hay bodas, bodas cumpleaños, todo. Bodas, cumpleaños. Todo lo velorios y llora también. Sí, sí. Ahí va, va. Y, y allá todo, porque va también a los casos y dejan la bomba que donde estaba la DNCD. Ah, para todo, intentó. Él <risa> intentó. Hay un allanamiento para allá. Allanamiento, toda la vaina. Dice, Molicina, sale ese muchacho. ¡Y la familia! Fue uno de calle y salió con el posto ya toda intentó. Estaba está señores, un personaje pintoresco.